Estamos con la doctora Marisa Rubio, médico especialista en medicina estética, y le preguntamos si mejorar nuestro estado de la piel puede repercutir también en nuestro ánimo. Sí. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Mira, yo siempre digo que, a ver, de entrada la belleza es interna. La persona que no sea guapa por dentro es difícil hacerla guapa por fuera, ¿no? Y tenemos alguna famosa de ejemplo. Por muchas cosas que se haga, la pobre siempre acaba siendo fea, porque es fea por dentro, ¿no? Pero eso no quita que a veces estemos deprimidos, estemos con problemas, estemos estresados... Entonces el hecho de hacernos algo que nos haga ver bien por fuera, repercute en nuestro estado anímico, porque te ves en el espejo y dices, ¡qué buena cara tengo! Y ese, ¡qué buena cara tengo! ya repercute en tus endorfinas y en que tú te sientas mejor. Yo lo veo en mis pacientes, cuando vienen, el primer día hacemos la foto del antes, ¿no? En la foto del antes normalmente vienen sin pintar, vienen sin peinar, en la foto del después me vienen pintaditas, peinaditas. Es increíble el cambio entre la foto del antes y el después, pero no solo por lo que yo he hecho, sino que parece que esa persona se cuida más. Y esto siempre lo he visto, en las fotos delante antes y del después, la mujer o el hombre, viene mucho más arreglado. Y yo creo que es esto, ¿no? que te ves mejor y eso te hace estar mejor. Muchas gracias Marisa, queremos seguir charlando contigo.